Hola, que tal amigos? De nuevo con ustedes en otro video más. Hoy les enseñaré a hacer una cajita corazones con dulces. Recuerden que el contenido es opcional, espero les guste. Este video es una colaboración con cuatro canales. Vamos con la idea del primer canal. Creaciones Loli, mi amiga hace una caja rompecabezas de amor. Una idea genial que te va a encantar. Cada ficha del rompecabezas tiene un mensaje de amor. Vamos ahora con el canal de Plan de Muerto. Mi amiga llama su video más que un recuerdo, hizo una novedosa cámara, su contenido son fotos y dulces, está hermosa. Vamos con el canal de Adriana Arunima. Miren qué belleza de video tan original, caja regalo en forma de guitarra, está imperdible. Y termino con el canal regala Siempre Amor. Aquí mi amiga enseña a hacer una cajita animada muy dulce, les encantará. Vamos ahora con el paso a paso de mi video. Vamos a tomar el cuadro de papel y lo vamos a doblar así. En esta parte tenemos 15 centímetros y en este lado 4.5 centímetros y vamos a dibujar un corazón. Cortamos. Vamos a abrir y vamos a repasar este molde en el cartón. Y cortamos. Esta sería la base de la cajita y vamos a tomar cartón y vamos a repasar la base para hacer la tapa. Recuerden que la tapa debe de ser 3 o 4 milímetros más grande que la base. Voy a marcarlos así. Cortamos, nos quedaría así. Aquí lo que hice fue forrarla con cartulina roja para la base. Vamos a cortar una tira en cartón corrugado de 5 centímetros y la vamos a pegar así, y para la tapa, una de tira de 2.5 centímetros, y la vamos a pegar así. Nos quedarían así. Esta sería la base y la tapa, voy a colocar para mirar que haya quedado bien, ahora vamos a tomar otro cuadro de papel de 16 x 16 centímetros y vamos a calcar esta parte que sería para dibujar un labio aunque lo pueden hacer con la otra parte que sobró, vamos a doblar nos quedaría así, vamos a calcar el labio en cartulina fucsia, cortamos y lo vamos a pegar acá y hacerlo con silicona líquida. con marcador rojo voy a dibujar un corazón y con marcador negro voy a delinear el labio para resaltarlo aunque la línea está muy delgada más adelante la repasamos de nuevo para que nos quede más gruesa voy a delinear el corazón y voy a hacer acá esta parte del labio ahora vamos a copiar acá un mensaje eres mi todo y voy a repasar la letra para que quede un poco más gruesa igual voy a delinear todo el mensaje así ahora sí voy a marcar más estas líneas que quedaron muy delgadas voy a dibujar un corazón sería para colocar acá acá lo que hice fue cortar el corazón en cartón esta sería la base y la tapa recuerden que debe ser 2 o 3 milímetros más grande que la base Acá por este lado la forré en negro y por este la vamos a forrar con rojo. vamos a utilizar una imagen animada, voy a cortarla y la pegamos en la parte superior de la tapa voy a delinear para resaltar más la imagen con marcador fucsia voy a hacerle un fondo de corazoncitos, que se ve mejor ahora a la base le vamos a colocar una tira de 3 centímetros voy a pegar y a la tapa una tira de 2 centímetros así Quedaría así. Acá lo que hice fue aplicar silicona líquida para pegar en esta parte. Voy a colocar papel seda y chocolates. Recuerden que el contenido es opcional, lo que deseen. Pueden colocar chocolates en esta parte y en la otra colocar un regalito. Ahora voy a hacerle también un fondito a estos lados, corazones y punticos y voy a utilizar diamantina y pegante en barra para darle brillo al labio. voy a hacer esto para que se pegue más la diamantina al pegante, nos quedaría así ahora en esta parte voy a escribir I love". igual voy a alinear por los lados ahora esta tapa y vamos a escribir un mensaje yo contigo me siento la mujer más feliz del mundo sin una admiración voy a delinear mundo y mujer. Amigos, recuerden pasar por estos canales para que vean estos videos que están imperdibles. Están hermosos, yo sé que les va a encantar. Y cuando pasen por estos canales, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Sigamos con el vídeo Vamos a tomar la base y vamos a colocar papel seda. Y voy a colocar chocolatinas. Tapamos. Y terminamos. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, manito arriba y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.